Hola a todas y todos, soy Alfonso Strich y bienvenidos a mi canal y hoy empezamos con un pequeño juego de mentalismo. Voy a intentar adivinar en lo que dura la intro lo siguiente. ¿Preparados? Tenéis este tiempo para pensar. Cuatro, solo cuatro personajes de Marvel Comics. ¡Empezamos! <risa> subconsciente del título del vídeo os haya ayudado, los personajes de Comic Marvel que habéis pensado deben ser Spider-Man, Hulk, Capitán América y probablemente Iron Man. En el caso en el que hayáis pensado un personaje femenino, probablemente sea debido al cine o la viuda negra o Carol Danvers, la capitana Marvel. Pues parece ser que tenemos un problema. Si la mayoría de referentes o los únicos referentes, hasta hace bien poco, en el mundo del cómic y de los superhéroes, en este caso superheroínas, son masculinos, es necesario un vídeo en el que se puedan sugerir algunos referentes femeninos de heroínas del mundo del cómic en Marvel. Además, si sois docentes, os voy a justificar por qué es necesario un vídeo o tener referencias de superheroínas para nuestras alumnas. Os puede servir perfectamente para vuestro plan de fomento de la lectura, para Vuestro eh, plan de inclusión educativa, plan de igualdad y convivencia y, cómo no, crear un proyecto de innovación educativa en la cual se traten estos temas. De esta manera podéis coger diferentes áreas y colaborar entre vosotros, por ejemplo, se me ocurre entre el área de lenguas y el área de educación física para crear dramatizaciones y por lo tanto conseguir una sinergia muy positiva entre ese mundo tan potente debido a los medios de comunicación como son los superhéroes, en este caso superheroínas y nuestro alumnado. Además es claro que las chicas en general necesitan referentes en todos los ámbitos. Esto hasta no hace muchos años era difícil de encontrar. Y voy a apoyar lo que acabo de decir con evidencias. Como dice Héctor Ruiz en su libro Cómo aprendemos, las niñas empiezan a asumir estereotipos de género a partir de los 6 años. Esto influye en sus valores y sus expectativas y creo que estaremos de acuerdo en que la escuela debe trabajar en huir del pensamiento estereotipado. El cómic puede ser una gran herramienta para luchar contra ello. Utilicémoslo. Utilizar los propios cómics y, por qué no, el argumento de algunos videojuegos para relacionar los conocimientos de nuestro alumnado e introducirlo en... So sí. Buen Pool, ¿vais a hablar de mí? Espero que sí. ¿Cómo has entrado aquí? Sabes, no estoy segura, lo que sí sé es que soy la única superheroína capaz de romper la cuarta pared. Pues no pensaba hablar mucho de Buen Pool. Bueno, más te vale que digas algo. Puedes continuar. Por otra parte, algunas pensaréis que el cómic sexualiza en exceso a la figura femenina. Y no voy a ser yo quien diga lo contrario. Así es muchas veces. Ahora bien, rompiendo una lanza a favor de Marvel, si miramos alguno de sus cómics antiguos, fue una avanzada a su tiempo. Pensad, por ejemplo, mirar esta viñeta. Esta es una viñeta de la Amazing Spider-Man de 1971. Pensad... Que en esa época, aquí en España, la mujer todavía tenía que pedir permiso para cosas tan corrientes hoy en día como abrirse una cuenta en un banco. Por lo tanto, algunos de estos cómics eran censurados en España. Si queréis alguna referencia a la censura del cómic en España, os dejo aquí una tarjetita con algunas referencias a este tema. Y pasamos ya a las recomendaciones. En este caso, utilizaremos como índice para seguir y encontrar diferentes referentes femeninos en el mundo del cómic Marvel con este cómic... De Editorial Planeta, se llama Chicas al Poder y nos servirá de referencia porque tiene un índice con un mogollón de super heroínas que nos pueden servir de referentes. Este cómic que encontraréis en inglés con el título Real Power está escrito por Lorraine Think y ilustrado por Alice sang Aquellos que alguna vez dijeron que el cómic no es un arte, os recomiendo que miréis las ilustraciones espectaculares de Alice y probablemente cambiando de opinión. Lorraine inunda el cómic no solo de referentes eh, femeninos en el mundo de los superhéroes, sino también eh, en la vida real. Así, por ejemplo, podemos ver referencias como a Mae Jemison, la primera mujer astronauta afroamericana que fue al espacio en 1992, y algunas otras referencias que nos pueden ayudar a aportar en nuestras clases información extra, por lo tanto, darle un valor transversal a la hora de utilizar el cómic en nuestras clases. Asimismo, Lorraine destaca a la figura de la mentora, como aquella persona al acudir para encontrar precisamente esos referentes. Destaca en las superheroínas sus valores, su capacidad para formar equipos, su capacidad para colaborar y, como no, su formación. Como la escritora del cómic dice, encontraréis en este cómic 65 mujeres que rompieron moldes en el universo Marvel. Algunas de ellas fueron adelantadas a su tiempo, como he comentado anteriormente en la viñeta de 1971 y lideraron el empoderamiento femenino en aquella época en el mundo de los cómics. La diversidad es otro aspecto a destacar en el cómic. La multiculturalidad terrestre y espacial así como la diversidad sexual se plasma en el cómic y encontramos una variabilidad que a veces es difícil eh, encontrar. En cuanto a la formación, como he comentado antes, adquiere mm, vital importancia en la vida de nuestras heroínas y paso a coger un listado porque la lista es grande. Encontramos por ejemplo a Carol Lambers, que es piloto, eh, de la capitana Marvel, espías como la Viuda Negra, Luca Orsi sea Hulk, que es abogada, más eh, tenemos la doctora Jane Foster, que consiguió levantar el martillo de Thor y convertirse en Thor, químicas, físicas, matemáticas, eh, especialistas en cibernética, inventoras como Moon Girl, eh, Lafayette, tenemos también a Iron que es ingeniera, tenemos otros oficios como James Stacy o Spider, que tiene un grupo de música y toca la batería. En definitiva, elenco de poderes de oficio encontramos un, un abanico de referentes donde acudir para tratar casi cualquier tema y huir de los estereotipos masculinos habituales de algunos de los superhéroes que hemos pensado al principio es decir tenéis referentes femeninos si sí, se buscan aquí tenéis un buen cómic donde acudir no voy a Tres de ellas. Esta vez sí, son cómics Panini y ellas son Capitana Marvel, La Chica Ardilla y Mrs. Marvel. El orden de los cómics no es aleatorio, los he ordenado aproximadamente por edad. El primer cómic, el de Capitana Marvel, sería para un público a partir de unos 8 años y luego el cómic de La Chica Ardilla y el de Mrs. Marvel, pues más bien para un público juvenil. A partir de ahí, se trata de verlos y aprovechar las características de nuestro grupo clase y además las peculiaridades de cada uno de los cómics, que ahora comentaré brevemente, para poderlos utilizar o simplemente disfrutar de ellos en hacer un regalo y hablando de regalos, eso es lo que me pasó con el primero de ellos, el de la Capitana Marvel, una línea de, de Panini para un, un público de los 8, 9, 10 años, podría perfectamente estar en ese rango de edad el dibujo, las tramas, un cómic para empezar a leer cómics y en el caso de referentes femeninos, como no Capitana Marvel, el título es Marvel Action, el volumen 1 se llama Catástrofe Cósmica y en el volumen 2 que por cierto acaba de salir, encontraré esta Bien, trabajo cooperativo con la chica avispa. El cómic se lo quedó mi sobrina y por lo tanto eh, no os puedo enseñar alguna alguna de las ilustraciones del interior. Eso sí, si os gustan los gatitos, el cómic tiene muchos gatitos. Ah, por cierto, no me lo había dicho todavía. Suscribiros al canal, dale like si te gusta el vídeo y puedes dejar un comentario de cualquiera de las cosas que queráis comentar. Y pasamos ya a... La imbatible chica de ardilla. Como ella misma dice, tiene todos los poderes de una ardilla y todos los poderes de una chica. Puede hablar con las ardillas, además ella tiene cola de ardilla, es incorrectamente insuperable. Además, resuelve todos sus problemas de manera muy creativa. Así ha podido vencer a enemigos tan top del universo Marvel como el mismo Galactus. Si queréis saber cómo aquí podéis averiguarlo. En este caso tengo en mis manos el Marvel First Level, pero también ha salido un tomo de la colección 100% Marvel de la chica ardilla. Comentar que su primera aparición fue en el año 92 de la mano del mismísimo Steve Ditko, ayudando a Iron Man el cual es su mentor y habitualmente habla vía WhatsApp o similar. Dorina Allen Green, eh, chica ardilla, estudia en la Universidad Empire State eh, estudia Ciencias Informáticas. Es la universidad a la que han acudido eh, Spiderman, Johnny Storm y otros tantos superhéroes de Marvel. Si queréis visitar virtualmente la universidad en Palestine, os dejo aquí una tarjetita del videojuego Spider-Man de la Play 4, donde podéis ver una pequeña visita virtual de esta universidad. Es importante hacer estas referencias a videojuegos, sobre todo si vamos a utilizar los cómics en clase, porque en ese momento en que comentamos y también podéis mirar en la Play y tal, ese momento el alumnado pss, se engancha y podemos un poco convencerles de que al principio, si no han leído nunca un cómic, empiecen a leerlos y se enganchen a, a ellos. ¿sí? El cómic está escrito por Ryan North con dibujo de Erika Henderson por cierto ganadora de dos premios Einstein en el 2017. A favor, el dibujo estilo cartoon es muy apropiado para este tipo de cómics, ese tipo incluso a veces roza la caricatura, es muy apropiado, le da un dinamismo especial, le da un toque muy característico. Además Erika rompe la estructura tradicional del cómic y nos muestra cosas tan innovadoras como simular un chat. incluso simular una tira de cómic típica de diario en, en mitad de lo que sería una estructura eh, clásica de viñetas. Esto sorprende cuando lo estamos leyendo, además de animarte a seguir leyendo y hacer que muchas veces se te escape una sonrisa y, te so y verdaderamente te den ganas de, de continuar con el cómic. En contra, las caras. Bueno, veréis portadas alternativas de La Chica Ardilla, varias, y yo lo siento mucho, pero mmm, no soy pro caras Erika Henderson, o por lo menos como eh, en este cómic podemos ver a La Chica Ardilla. Es diferente, sí, pero a, a mí personalmente eh, no me gusta. ¿Qué? ¿Por qué recomendar La Chica Ardilla principalmente y no otros? Pues... Porque enseguida empatizas con ella, los problemas que surgen y los problemas como lo soluciona lo hace todo de manera diferente. Las soluciones a los problemas con los que se encuentra siempre son soluciones creativas. Además, es una buena manera de hacer una incursión en el universo Marvel, ya que el cómic... Eh, nos ofrece las llamadas triple cars que lo que te hacen es explicarte un poco el enemigo en cuestión o algún aspecto en cuestión del universo Marvel que se va a tratar en ese capítulo. Por lo tanto, si no estás muy metido, te ayuda a entender eh, el capítulo. Además, tiene referencias a otros eventos Marvel y por lo tanto, si, tanto si lo conoces o como si no, es una buena, una buena manera de empezar a leer cómics Marvel, en este caso con un referente femenino. La chica ardilla empodera continuamente a nuestras chicas y, además, ofrece una gran seguridad y cree en ella misma desde el principio hasta el fin. Es una chica segura de sí, por no, cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y pasamos ya a Mrs. Marvel. Tenéis varias formas de entrar a leer a Mrs. Marvel. Una sería, si simplemente queréis empezar a leer algo de Mrs. Marvel, eh, optar por los Marvel más Half que ha sacado Panini Comics que son ediciones un poquito más baratas y te dan una primera visión de lo que es el personaje. Sin embargo, si queréis algo más, también tenéis los Marvel Omnibus, tenemos el primero, un poquito más caros, este vale 30 euros y el segundo tomo que ha salido también contienen varios volúmenes de la serie, tanto de la propia serie de Mrs. Marvel como de Spider-Man por ejemplo. El nombre de Mrs. Marvel ha ido dando tumbos por el universo Marvel de diferentes maneras que no vamos a tratar aquí, podéis verlo también en la introducción de estos Marvel Omnibus de Mrs. Marvel, así que nos centramos ya en Kamala Khan. Kabbalah Khan hace su primera aparición en el 2010, a mediados del 2010. Entonces la Casa de las Ideas decide crear una superheroína musulmana. Para ello cuentan con la editora Sana Manat, de origen pakistaní, y la novelista y guionista J. Willow Wilson, convertida al Islam. Así, Marvel cuenta con dos mujeres musulmanas para la creación de este cómic. Además, junto con el dibujante Adrián Alfona, conocido por su papel en los Runaways, equipo adolescente Marvel, que también tiene una serie en Netflix, creo, conformando un trabajo muy bueno que podéis ver en estos dos tomos Omnibus. Es un cómic que da para tratar muchos temas en clase. Pensemos que Kamala es una chica típica chica pakistaní americana, adolescente, con sus propios problemas adolescentes y además, al ser musulmana, pues sufre un cierto bullying alguna vez en, en ciertas escenas que podemos comprobar, como cuando quiere ir a, a una fiesta y sus compañeros alguno le dice que si huele a curry. Estos problemas que parte de nuestro alumnado se puede incluso sentir identificado y dar que pensar. En definitiva, hacerles recapacitar. Eh, por otra parte, en el tema de referentes femeninos, podemos ofrecer nuestro alumnado, en caso de tener alumnado eh, musulmán, un referente femenino de superheroína totalmente actual. Kamara se encuentra un poco de sopetón con sus superpoderes, a raíz, bueno no vamos a destripar el cómic, pero unos vapores inhumanos. Los inhumanos, además de un grupo de música de hace mucho tiempo, son también un grupo de superhéroes y la transforman por Terra génesis en una mutante polimórfica. Esto le lleva a intentar compaginar con las dificultades que encontró, por ejemplo, el mismo Peter Parker, sus superpoderes con su vida habitual además de sus continuos roces con su padre principalmente y con su hermano. Simplemente el cómic intenta representar a las familias americanas musulmanas, por cierto, muy bien representado dado que su guionista es musulmana y la editora también. Todo esto le da un papel muy importante a la hora de buscar referentes en este ámbito que hasta ahora que yo sepa no disponía de él. Respecto a un poco comentar en uno de sus números, el dibujo de Jacob Wyatt, a mí personalmente es un poco sacrilegio, y así lo tengo que decir, la manera en que se dibuja a Lobezno, uno de los primeros mentores de Kamala Khan. Mm, no tiene palabras. El dibujo, a veces tipo cartoon o incluso manga en, algunas, en algunos de los números de Kamala, me parece correcto, pero el Lobezno que vemos en esas viñetas... Ya lo veréis, a mí personalmente no me gusta nada. Decir finalmente que en estos Marvel Omnibus la colección se cierra un poco bruscamente debido a las Secret Wars, esos eventos que crea Marvel donde confluyen todos los superhéroes. Ahora bien, Mrs. Marvel va a estar de moda, ya lo ha estado en el último juego de la PlayStation donde es una de las protagonistas. Tendremos serie, tendremos película de Mrs. Marvel, no lo dudéis que va a ser una de las superheroínas que lo va a petar junto con la imbatible chica ardilla. Resumen de las recomendaciones. Tenemos como índice de referentes femeninos, chicas al poder, girl power en inglés, con unas ilustraciones espectaculares y que son una serie de biografías sobre diferentes referentes femeninos del universo Marvel, en este caso de Editorial Planeta. Tenemos también a la imbatible Chica Ardilla, en este caso de Panini Comics. Lo podéis encontrar en Marvel's First Level, pero también hay un 100% Marvel, o por supuesto en Grapas también tenéis a la Chica Ardilla, y también en agrupaciones de superheroínas. Tenemos también, finalmente, mi otra recomendación es Mrs. Marvel. Mrs. Marvel es una superheroína totalmente diferente. Da mucho para trabajar en una tutoría, para comenzar un debate entre nuestro alumnado y un referente femenino, en este caso una adolescente musulmana. ¿Cómo es donde encontrar en la Casa de las Ideas referentes femeninos para que nuestras chicas tengan referentes en todos los ámbitos. Bueno, buen puedes entrar a despedirte. Gracias. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de Alfonso y hayáis cogido muchas ideas. No que decir nada más. Bueno, suscribiros a su canal y ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad a todos!